Hola, mis amigos, ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿Cómo están? Como todos los días, un poquitito tarde el día de hoy, por algunas reuniones que hemos tenido, pero aquí estamos con nuestra conferencia de esta noche, por supuesto, hablando acerca de las señales del tiempo del fin. No podemos dejar de lado nuestro proyecto de presentar estos mensajes porque muchos de nuestros amigos nos están siguiendo en Facebook Live todos los días que salimos directamente en el Facebook o también en nuestro canal Boris Darmon Canal. Estamos muy contentos por aquellos que están visitándonos en el canal. Vemos que están viendo los programas y estamos muy contentos. Si a usted le gusta ese programa, por supuesto, compártelo. Hemos estado hablando sobre las señales. Eh, queremos hablar esta noche acerca de la séptima señal que la Biblia estipula y por supuesto que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque son señales del tiempo del fin. Si nosotros nos damos cuenta un poco la situación de las ciudades, las situaciones de, que, que, que normalmente eh, analizamos la vida y la inseguridad en la ciudad, no nos hace eh, otra cosa más que darnos cuenta de que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y la señal de, de la cual vamos a hablar ahora es que el amor en el tiempo antes de la venida de Jesús se enfriaría. El amor de muchos, dice la Biblia, se enfriará y habrá tanta maldad que nadie estará interesado en el bienestar del otro. Digo nadie en el sentido general porque de alguna manera hay personas o habemos personas que tenemos amor a nuestra familia, a nuestro esposo, esposa, a, nuestro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los que formamos parte de nuestros amigos y compañeros de trabajo, a nuestro jefe, pero esto ha venido a menos cada vez. Hay más recelo entre grupos, incluso hay grupos minoritarios que han tomado la posta de rebelarse contra los del otro lado, los contrarios. Tanto así que, por ejemplo, hay un movimiento mundial respecto del aborto, por ejemplo, de autorizar el aborto y que la mujer haga lo que quiera con el hijo hasta ciertos meses antes de nacer. Basado en teorías, por supuesto, de conveniencia, basado en teorías de interés personal, egoísta o ególatra, lleno de orgullo, autosuficiencia, sin valorar la vida del otro. Conocemos muy bien lo que pasa en el mundo respecto de esto. Algunos países incluso han dado el paso a la ley para que el aborto sea autorizado. Ya no hay amor de madre a hijos. ¿Y qué hablar de los hijos hacia los padres? Hoy en día los hijos pueden denunciar a sus padres, si es que ellos toman un látigo o le dan una palmada en la nalga, por ejemplo, para llamarle la atención. Los jóvenes o adolescentes en las universidades y colegios, primarios, secundarios, superiores, en cualquier institución, pueden denunciar a sus maestros. Ya no hay el respeto, el cariño que normalmente había entre Maestro y alumno, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Incluso muchas personas perderán su amor por Dios. Muchos han pasado a la, a, al grupo de no creyentes en Dios, ateos. Porque según ellos no pueden comprobar, no pueden tocar, no pueden ver, no pueden constatar algunas cosas que se han preguntado en la vida. Tanto así que muchos dicen que Dios no existe, que Dios no interviene en la vida ni en, la, ni en las circunstancias de la, del ser humano. Por eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que el contexto en el que vivimos es un contexto de desamor, de desinterés. ¿Usted Se habrá dado cuenta que como vecinos casi ni nos conocemos, ni nos saludamos. Yo viví en otro país donde Hablar con el vecino es algo imposible. No hay esa, ese sentido de comunidad, no hay ese sentido de compartir, no hay esa circunstancia en la cual tú puedes decir, ok, voy a compartir mi amor, mi cariño con otras personas. No hay. Cada uno busca su propio interés. El hombre se ha ensimismado en sí mismo y ha sobre sí mismo y ha puesto su interés en sus talentos, que no está mal en sus potencialidades, que no está mal, pero a costa del otro. Es decir, sin el interés de hacer equipo con el otro, sin el interés de que el otro también pueda tener algún beneficio fruto de tu trabajo. Hay tanto desamor y desinterés en el bienestar del otro que nos hemos vuelto personas solitarias en medio de una muchedumbre, en medio de una multitud. Las ciudades están llenas de gente, miles y millones de personas viven juntos, comparten juntos el bus, el, el transporte, la comida, el trabajo, pero no tienen ningún apego a las otras personas. Y cada vez esto va en aumento. El desamor va tomando control de la vida de los seres humanos. Estaba yo tomando un café en un... Eh, Bakery en Estados Unidos, escuché a dos personas conversar, dos amigos. Él le decía a su amiga que ahora que estaba sola, que debería decidir qué hacer con sus hijos. Y ella le contestó y dijo, bueno, yo estoy esperando que cumplan 18 años para que se vayan de la casa. Porque a los 18 años ya se tienen que ir. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Así que eh, a los 18 años se tienen que ir. Yo ya le he dicho a mi hijo y a mi hija también, cumplen 18 y se van de la casa. Yo no los quiero más aquí, yo no los voy a mantener. Ya son personas mayores de edad. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el interés por los hijos, por la crianza, por aquellos que nacieron de tu vientre? La Biblia dice que una madre podrá olvidarse de sus hijos, pero Dios, tu amor es pleno, puro, constante, permanente. Nosotros los seres humanos tenemos que comenzar a entender de que cuando vemos estas cosas debemos darnos cuenta que vivimos tiempos difíciles, tiempos del fin y que Jesús pronto viene para llevar a su pueblo y restaurar su familia, restaurarnos al hogar celestial donde sí habrá amor, pero no solamente por un tiempo sino que será eterno. Hoy en día las personas no tienen interés ni siquiera por el, por el mal que les sucede a los demás para saber si pueden ayudar o no. Ya no hay un deseo altruista de poder apoyar, de ser mensajeros de esperanza. Hoy cada uno busca su propio bienestar, incluso a costa de los demás. Y eso es una de las cosas que tenemos que mejorar en nuestra vida y tenemos que procurar para que cuando nosotros, entendiendo cuál es nuestro, nuestro, nuestra misión, nuestra visión del tiempo del fin, podamos ayudar a mantener un poquito más el amor de Dios entre los seres humanos. Miles de niños abandonados, huérfanos, miles de viudas que no tienen qué comer, que sustentan a su familia con su trabajo diario hay algo que nosotros podemos hacer por ellos. Hay algo que nosotros podemos dar para que ellos puedan tener un poco más de bienestar. Cada uno de nosotros es consciente de lo que está sucediendo en el mundo. Por eso es que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, en el capítulo 25 del libro de San Mateo, dice que Él no te preguntará cuántas veces fuiste a tu iglesia. Él no te preguntará cuánto has dado tus diezmos. No te preguntará todo lo que tú tienes Entregado en tu, en tu congregación, el tiempo, tu liderazgo y todo lo demás. Si no, Él te preguntará cuánto amor tuviste a los huérfanos, cuánto amor tuviste a los necesitados, cuánto amor le diste a las viudas, a los que están sin ropa, a los que están en las cárceles, a los que viven sin Dios y que necesitan amor. Hoy hay miles y millones de jóvenes entretenidos en las redes, que olvidaron que necesitamos tiempo para ocuparlo en el conocimiento de Dios, para ser conductos de su amor. Nos hemos olvidado que somos criaturas de Él. Hemos dejado de lado nuestro sentido común de entender que hay otros seres humanos que necesitan cariño, amor, protección. Sobre texto de nuestra gran ayuda e identificación con la naturaleza, nos hemos volcado en el amor a los animales. Y los seres humanos, a veces hay más amor a un perrito o un gatito que a un ser humano. Tal como dijo la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos del fin, y por supuesto la violencia ha crecido inmensamente. Se cree que en estos últimos años, solamente en Latinoamérica, ha crecido la violencia un 37% de los años anteriores. Que la violencia colectiva se ha convertido en uno de los detonantes en las comunidades que reclaman por sus derechos. Miles y millones de personas toman la violencia como la manera como pueden hablar al, a los líderes, a sus dirigentes. Solamente buscan el beneficio económico, material, ya no hay un reclamo porque les falta amor, porque les falta atención, porque no hay educación para sus hijos. La, la actitud de reclamo se ha convertido en un reclamo materialista. Según la psicología, se dice que en estos tiempos las cifras de violencia han aumentado porque las personas ya no tienen una conexión interdisciplinaria o interconexión de relación entre ellos. Cada uno ha tomado su propio rumbo. Tanto así que los, la lucha mayor que existe hoy en el mundo no solamente son de las etnias sino también del sexo. El hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre, el adulto contra el niño, el niño contra el adulto. Tanto así que se han creado leyes para tratar de detener esta violencia, pero ni las leyes han podido resolver el problema porque estas señales, estas son señales del tiempo del fin. Los informes recopilados por las instituciones gubernamentales son atroces cuando hablamos de violencia. La existencia de una avalancha, de un, eh, casi como un, un síndrome en cada ser humano que camina por las calles, es buscando en qué momento puede reclamar por algo o acusar a alguien porque ha cometido algún error, queriendo quitar de sí el sentimiento de culpa. ¿Has ido alguna vez tú a la iglesia? ¿Te has dado cuenta que ni en la iglesia hay amor? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Buenos días. Y a la salida, que tengas un feliz sábado, un feliz domingo, que Dios te bendiga. Una formalidad fría, indiferente. Señales del tiempo, del fin. Hay que buscar en la palabra de Dios, los mensajes que nos hagan entender en qué tiempo estamos viviendo. Y ojalá que este corto mensaje te ayude a ti también a buscar. El amor puro que Cristo nos dejó y que su Espíritu Santo puede reinstaurar en nuestros corazones señales del tiempo del fin. El amor de muchos se enfriará, que no se enfríe el tuyo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por te. nos das una oportunidad de tener esta ventana para poder presentar tu palabra. Sabemos que el mundo va hacia el caos, mas nosotros queremos mantener nuestro corazón puesto en tus manos, para que tú nos ayudes y nos guíes y nos bendigas. Te rogamos que estés siempre con nosotros, que nos guíes con paz y que nos des la presencia de tu espíritu para que podamos sentir que vamos por el camino correcto. En tus manos nos encomendamos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Como siempre un amigo de ustedes, Boris Darmon. Puedes seguirnos en Facebook Live o también nos puedes seguir en Boris Darmon Canal. Y si te gusta el mensaje, puedes compartirlo. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Que Dios te bendiga. Chao, chao.